Todos perdemos el interés cuando nos empiezan a ignorar. Casi todos perdemos el interés en alguien, cuando éste nos hace sentir ignorados, que no valemos o nos oría a tener que reclamar, sino es que a suplicar porque nos dé el espacio que queremos en su vida. Es duro cuando esa persona nos vende un discurso de amor, pero que carece de base si no tiene ni siquiera... ¿Obras que nos convenzan de que somos queridos como dicen que nos quieren? ¿Alguna vez has estado con alguien que te hace regalos, te dice que te ama a miles de veces, o que ante la gente actúa como si no tuviera ojos para nadie, pero luego te rechaza, te deja de hablar, o de la nada te ignora? Yo sé que sí, yo sé que te ha pasado, yo sé que has sentido ese dolor en tu pecho, porque lo primero que te preguntas es ¿Qué hice mal? Y claro, no es la primera vez que esto te ocurre, ya son tantas veces, que ya no sabes de qué va, o qué fue lo que falló. Es un punto en tu vida en donde dices, yo ya no voy a seguir tratando o insistiendo más, que ocurra lo que tenga que pasar. Y lo sé, sé que has estado en ese punto donde ya el interés no te alcanza, y las explicaciones salen sobrando, lo sé, porque yo también lo he sentido. Yo también he caminado ese largo camino de incertidumbre, acompañada de nostalgia recordando aquellos días tempranos en que el amor parecía tan real. Yo llegué a creer que el amor no existía, y llegó esta persona a probarme que sí existía. Le creí, después esta misma persona que me hizo creer en el amor fue la misma que volvió a derribar mis esperanzas, porque se volvió fría, distante y bipolar. Y de días en que me alejaba y no me daba explicaciones, solo me cancelaba una cita 10 minutos antes. Sé que esto te ocurre a ti, y sé que tienes ganas de irte, sé que ya no aguantas seguir aquí atrapada entre tanta soledad, sé que estás cansado de estar aquí tan atrapado entre tanto dolor, y la zozobra de que solo esto hay para ti. Créeme que yo siento tu dolor, sé que ves para todas partes y te preguntas, ¿solo esto hay para mí? Pierdes la esperanza, te mortificas, y luego aparece ese horrible dilema, entre regresar ahí donde no te saben querer, o quedarte solo o sola, y sin compañía alguna. Te preguntas si eres una persona condenada al fracaso sentimental, y terminas basando tu vida en una triste realidad que hasta te carcome, y te quita las ganas de seguir. Ya pierdes ilusión por la vida, y nadie te aparece interesante. Si estás en este punto, si llegaste a esta parte del video, y te sentiste identificado, identificada en lo que te acabo de mencionar, quiero darte un abrazo de lejitos, y decirte que no estás solo, no estás sola, no eres la única o el único que se ha sentido así. Y créeme, no está mal si sientes la necesidad de irte, eso es muy humano. Porque uno no puede esperar entregar amor puro y sincero, sin que en consecuencia reciba uno el mismo trato. Porque el amor también es una relación de dar y recibir, y cuando esta armonía y este equilibrio se rompe, el amor se convierte en dolor. Y cuando es dolor puro, duro y constante, donde las caricias son variables, y los insultos son constantes, ¿para qué seguir?, ¿qué necesidad? para qué tanto problema teniendo la libertad de vivir a solas las propias penas, para qué frustrarse con dolores que no te pertenecen, las dudas de alguien son esas que te corroen, si esto te está ocurriendo solo déjame decirte algo, quédate con una persona que te aporte respuestas y no agregue problemas, que te dé seguridad y no miedo, confianza y no más dudas, ese es tu criterio de vida, esa es una forma en la que te sugiero vivir, ¿por qué? ¿De qué otra manera sería? ¿Qué no se supone que uno ama a otra persona, para encontrar en la relación la armonía que uno busca en medio de tanto caos? Sé que nada es perfecto, pero Dios santo, al menos contratar bastaría, pero es que existen personas que ni siquiera se esfuerzan. Son como desabridos, insultos, y parece que están aquí a regañadientes. Si no van a estar aquí por voluntad propia, entonces, ¿para qué están? Es triste, pero a veces esas personas están tan llenas de soledad, y están tan llenas de inseguridad, porque ni ellas saben qué quieren en la vida, y en la práctica nos entorpecen a nosotros. Vamos, ¿por qué vemos con buenos ojos a la persona que va caminando y quita el estorbo de su camino cuando éste le obstaculiza el paso? ¿Y por qué no ver así a esas personas que se atraviesan a nuestro camino para frenar nuestro andar? No hay nada de malo en apartarnos, cuando la otra persona solo nos ofrece excusas. Y vamos, quizás la forma tan dramática, eh, en como te lo pongo, puede sonar confuso, y uno piensa ok, ¿cuándo sé que la otra persona me está estorbando el paso? Número 1. Cuando no se compromete. Cuando tiene razones bien elaboradas para no estar contigo. Cuando te dice que tiene ocupaciones que sencillamente no le permiten entregarse el 100% a la relación. Cuando para todo tiene una excusa y razones bien estudiadas para no estar aquí. Número 2. Cuando no entiende sus sentimientos. Son personas que constantemente nos dicen, es que no sé si te quiero como amiga o como pareja. Regularmente vienen, se meten en nuestras vidas, por unos días todo parece marchar bien, y luego los pocos días vuelven con el típico, siento que solo deberíamos ser amigos, pero es que joder, existen los amigos que intiman, y los amigos que no, y si quería un amigo con intimidad, ¿por qué no lo dijo antes? Número 3. Cuando son engaños, críticas e insultos, cuando siempre nos beben defectos, cuando solo destacan nuestras carencias, pero nunca exaltan nuestras virtudes. Si no están a gusto con nosotros, ¿qué hacen aquí parados? Hay un mundo entero con miles de personas, ¿por qué si no gustan de estar aquí, por qué siguen aquí parados? Esas personas indecisas, que no saben si irse o quedarse, son las que obstaculizan tu paso. No hay nada de malo en decirles, por favor, dame permiso. Porque solo están atravesados y no caminan contigo. Solo te detienen. Así que no hay nada de malo en ignorar, en decir que aquí todo se acabó. No tienes que cargar con la culpa de algo que en un principio tú no buscaste. Porque tú en todo momento trataste de lograr algo. De alcanzar algo que no se pudo. A veces solo nos toca soltar y ver que las cosas no se dan. Y solo debemos ser espectadores. Y ya no hacer nada. La vida ya te mostrará a quien sí puedes amar. Ya vendrá alguien mejor, y te juro, que no te debes desviar, por alguien que no te sabe conservar. No te pierdas en las ilusiones, que no se concretan en nada. No te pierdas en promesas, que no parecen llegar a ninguna parte. Ya vendrá alguien que será para ti. Ignorar cuando no te aman, no es egoísmo, es amor puro y propio. Porque nosotros no debemos presumir que nos quieren, ahí donde no nos lo demuestran. Lamentablemente es un paso que debemos dar, es un paso duro que tenemos que afrontar. Porque nuestra alma nos dice, que nos queremos hacer mil y un intento más, pero nuestra mente, nuestra lógica, nos dice que ya llevamos ya demasiados intentos, y todos han sido burdos e infructuosos. Es momento de retirarte, es momento de saber marcharte, es momento de que tomes tu velero y viajes para lugares mejores por pruebes mejores sabores, y que te permita ser tú, y no ser lo que otros quieren que tú seas. Es momento de salir y vivir, no de meterte en relaciones que no te llevan a ninguna parte. Ignorar no es malo, cuando no eres querido, no eres querida, ignorar no es pecado, si la otra persona no muestra indicios de quererte, amarte, y respetar el pacto que sostiene contigo. Es triste decirlo, pero ignorar a veces, es la única opción que tienes. Así que ya no llores, límpiate tus lágrimas, levanta la mirada y piensa que todo lo que pasó, pasó por algo, y que ahora necesitas tiempo para ti, para reconstruirte, y volver a ser tú. Será un camino largo, pero valdrá toda la pena del mundo. Valdrá cada instante, y cuando volteas a ver hacia atrás, te darás cuenta que tomaste la mejor decisión, y para nada llorarás, por lo que dejaste ir sino que te alegrarás porque ya no está en tu vida.